Un orgullo que le aquí a Don Maximiliano ¿eh? y él me contaba hace ratito que es conectividad de interactuar con lectores y para bueno, nosotros, ojalá les saquemos el máximo provecho. Yo, en nombre del liceo, le doy las gracias a todos y les dejo el espacio para que Bien, puedan. Bueno, yo soy el más agradecido, así que para mí es un placer estar con ustedes compartiendo esta mañana y tratando de crear un diálogo, responder algunas inquietudes y eso, ¿no? No lo sé. <risa> eh, yo vengo de una zona tropical de de Bolivia, eh, así que para para y llanura. Esto esto es algo muy muy distinto a lo que usualmente eh, estoy acostumbrado a ver, así que que es lo, que, lo, lo, lo primero que golpea, ¿no? una o sea, como este mar, montaña ¿no? y bueno, a mí, cuando a mí me invitaron me pareció me pareció una gran idea y yo encantado de, de poder viajar con, con los libros a, a un lugar como este no creo que la nostalgia es un, un fenómeno que que se da sobre todo en las personas muy jóvenes, no tanto en las personas ya, ya mayores yo creo que la, la nostalgia es la sensación de que estamos es esa transición de algo que, que todavía está muy cerca, pero que ya no es nuestro, ¿no? Y creo que la fotografía este, es este, el instrumento ideal para, para acercarnos a esa sensación, ¿no? Generalmente eso para mí es un misterio, ¿no? Es decir, este, uno tiene un, una serie de escenas eh, narrativas, ¿no? Ciertas imágenes que de alguna forma... Eh, lo persiguen a uno, que eso vendría a ser como el embrión de una historia, ¿no? Eh, a mí me gusta trabajar siempre con eh, cuestiones muy visuales, ¿no? Hay otros instructores que lo primero que tienen que tener es una frase o tienen que tener este, cierto ritmo en el que... Pero yo, yo soy muy visual, entonces a la hora de escribir siempre tengo que tener ciertas escenas eh, que vienen a ser como... Lo que, lo, que, lo que determina la historia, ¿no? lo, que, lo que al final se. Yo, yo, esa escena, trato de inventarle una historia para volver la narrativa, ¿no? trato de verlas como si yo no las hubiera escrito. Pero en el momento que uno, que uno digamos, logra esa disociación entre lo que es uno como persona y el texto, y es el verdadero momento que uno puede realmente manipular el texto en la edición. ¿no? creo que ese es el momento de que uno se vuelve un, un, un lector ideal para su propio texto, ¿no? Porque en el momento que uno trabaja el texto todavía con relaciones emotivas a su propio texto, siempre este va a trabajarlo bajo una óptica un poco ilusoria donde quizás hay escenas que por ahí no sean buenas pero que uno le tiene cierto apego emocional y las y la deja por porque tiene una relación Oye, emocional. Te veo como escritor, porque no solo escribe desde el placer, sino también desde la exigencia de la técnica. de que eres muy riguroso antes de decidir que está listo para compartirlo con el mundo. Uh -huh. Pero ¿sabes lo que pasa con tus lectores? Además de espacios como este, ¿tienes otros mecanismos? Eh, un libro que no te emociona lo dejas y agarras otro. Eso, lo, eso, sí. eso, eso es lo lindo de, de, de la, literatura. No, no, la literatura. La lectura obligada es lo peor que puede existir. ¿no? Eh, con respecto a tu pregunta, pues sí, el oficio del escritor es un oficio muy solitario en ese sentido, ¿no? Y a diferencia de un músico, pues un músico acaba su disco, sus canciones y las toca en un concierto y puede saber, digamos, la, la reacción del público, ¿no? Porque el mismo formato lo permite, ¿no? En cambio el formato de la literatura, ser un libro impreso, yo nunca. Eh, yo no sé el rostro de mis lectores, ¿no? Un músico sí puede saber cuál es el rostro de sus oyentes. ¿no? Me pareció bastante sorprendente la recepción de los estudiantes, eh, la mayoría eran, como todas eran mujeres, eso también fue algo muy, muy curioso. Eh, se notó que habían leído los textos, preguntas muy inteligentes, que ayudaron a que yo reflexiones sobre, sobre ciertas cuestiones de la, de la escritura y de la literatura en general. Así que, que fue una, una experiencia que, enriquece, que me enriqueció a mí tanto como ah, imagino que, que a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? hacer un libro? ¿Por publicarlo? Sí, eso eh, es una marca de mi generación. Muchos de nosotros quisimos ser músicos y, como no, nos fui, no fue muy bien siendo músicos, nos convertimos en escritores. Eso lo digo como una broma, pero probablemente tenga algo de cierto. ¿no? Entonces, sí, este. Sí, yo, creo que, yo creo que uno comienza a escribir porque uno se vuelve un lector pues eh, ¿no? un lector eh, cuando digo uno se vuelve un lector quiero decir que uno encuentra en ciertos libros o los libros le, le dan a uno cosas que uno no encuentra en ninguna otra parte ¿no? eh, les dan, le dan revelaciones ¿no? les dan eh, visiones del mundo que no están pues, en ninguna otra parte y eso es algo muy especial ¿no? eso es algo que nos enriquece en la vida el verdadero placer de la literatura es el consuelo, ¿no? consolarnos de cosas al mostrarnos que eso también les ha pasado a otras personas que a nivel regional faltan estas instancias que incentivemos a estos alumnos al encanto por la lectura, a lo que es la literatura. Así que no, muy satisfecha con lo realizado, espero que estas instancias se vuelvan a, a presentar, que se vuelvan a repetir por el bien de nuestros estudiantes. Así que no, agradecida y, y espero volver a encontrar, a, a, encontrar a, a los de Consejo de Cultura por aquí, por nuestra establecimiento. Así que, muchas gracias. Nunca había estado en una actividad así, y es la primera vez y me gustó o sea, que invitaran a, a un autor de un libro y es interesante porque motiva a las personas para, para leer. Natalia es muy chiquitito y fomentar la, le, la lectura a los jóvenes cuesta mucho. Así que muy satisfecha y ojalá siguiera más oportunidades como esta, donde el, el la misma persona que escribe venga a darnos su opinión y nos cuente por qué esto le llama la atención. Soy una lectora eh, continua, vengo a la biblioteca siempre uh -huh. y es la primera vez que oigo de este libro, me pareció interesante y voy a empezar, a empezar a leer el autor porque pienso que la historia contemporánea igual influye en Latinoamérica. Ha sido sumamente significativo este espacio que vos podido compartir con el destacado escritor boliviano Maximiliano Barrientos. Eh, agradecer a lo que es eh, el plan nacional de la lectura, eh, que han beneficiado a nuestros estudiantes. Hoy día, de forma muy participativa, intercambiaron experiencias con el escritor. Eh, felicitar también al concepto de diálogo movimiento, porque se genera un espacio mucho más... Directo entre el lector y el escritor. Hemos podido conocer desde su adolescencia eh, que ha nacido Maximiliano cierto y a nosotros nos, nos deja un mensaje muy importante que es como establecimiento seguir primero cumpliendo con lo que es el Plan Nacional de Lectura y motivando a nuestras alumnas ¿cierto? A, a que se decidan por adquirir conocimiento a través de, de esta significativa actividad. gracias. 谢谢